Memento es la segunda película de Christopher Nolan. Es una película reconocida por estar cronológicamente al revés. Y esto es lo único que la hace única, lo cual, y es suficiente para hacerla especial. Esto hace que la película destaque sobre otras. Gracias a su orden podemos entender la condición de su protagonista. Su problema y backstory hace que no necesite demasiados personajes para funcionar. Es una crítica indirecta a cómo nuestra sociedad recibe, interpreta, la información sin dudar de su veracidad. Como ya he dicho, es una película simple contada de la única forma posible. Soy Biloto Ralbo y aquí se habla de cine. Lo cual y es suficiente para hacerla especial. Esta es la película en la que Nolan utilizaría por primera vez los estereotipos por el cual es tan conocido. Un hombre, muy bien vestido, lamenta la muerte de su mujer y lidia con problemas poco convencionales. En cambio, Teddy es un falso oponente aliado. Lo primero que sabemos de él es que va a morir a manos del protagonista. Por lo tanto, es pensado como el oponente. Y la verdad es que parece actuar como tal, aunque en verdad se estaba preocupando por Leonardo. Su moralidad no es mucho más correcta que la de Natalie. Quizás sea un poco menos malo porque el protagonista al final es una persona insaciable. Y siempre que venga la muerte de su mujer, decide olvidarlo deliberadamente y buscar a una siguiente presa. Teddy le da pistas de criminales para que al menos no mate gente inocente, y ya de paso beneficiarse de ello. Esto hace que la película destaque sobre otras, y lidia con problemas poco convencionales. Aparte de eso, también tiene lo que es el gran acierto de la carrera de Nolan, el uso del tiempo como recurso narrativo. El primer plano de la película nos dice absolutamente todo sobre la misma. Y no hablo de la primera escena, la cual está literalmente retrocediendo en el tiempo. Hablo del primer plano que vemos. Aparte de servir para ver los títulos de crédito del principio, vemos la fotografía de un cadáver, la cual se va velando mientras transcurre el tiempo. Si lo miramos cronológicamente, estos tropos no son aplicables a estos personajes. Pero si miramos por cómo nos lo presentan, todo encaja. Conocemos a Natalie como la persona que ayuda a Leonard a encontrar el supuesto asesino que mató y violó a su mujer. Para enterarnos más adelante que Natalie le ha estado utilizando todo este tiempo, todo por temas personales y de negocios ilegales. Por lo tanto, es la falsa aliada oponente para el espectador. En cambio Teddy es un falso oponente aliado. Vemos la fotografía de un cadáver, la cual se va velando mientras transcurre el tiempo. Ya hemos establecido dos cosas aquí. Esta película va a ir atrás en el tiempo y este sujeto seguramente es el oponente del protagonista, ya que como sabemos inmediatamente después es el protagonista quien lo ha abatido. Teddy y Natalie son partes opuestas de una misma balanza narrativa. Uno es el falso oponente aliado y otro es el falso aliado oponente. Así es como nos son presentados. Como ya os he mencionado, normalmente hay un punto de giro en las películas de misterio, en el cual un aliado termina siendo el verdadero enemigo, o un enemigo es realmente un aliado. O el personaje principal es traicionado, o el oponente de la historia no es realmente el villano. Si lo miramos cronológicamente, estos tropos no son aplicables a estos personajes. Es el protagonista quien lo ha abatido. Pero en un segundo visionado, esta foto representa mucho más que esto. Es una mentira que se ha contado a sí mismo para darle sentido a su propia vida, uno de los muchos asesinatos que ha cometido con tal de vengar la muerte de su mujer. Pero que esta foto represente todo esto no significa que la película fuese un antes y un después. No cambió la narrativa del cine, ya que su estructura es bastante habitual. No es una película compleja contada de forma simple. Pero tampoco es una película simple contada de forma compleja. Estos son argumentos que se utilizan para ir a favor y en contra de la película. Yo os propongo esto. Es una historia simple contada de la única forma posible. ¿Y qué quiere decir esto? Lo único que quiero decir es que no es una trama difícil o única. Pero si queremos meternos en la piel del protagonista, es la más adecuada. Leonard sufre de pérdida de memoria a corto plazo, lo que le impide ganar nuevos recuerdos. Es gracias a esto que la película se puede mantener con muy pocos personajes. Cualquiera se puede aprovechar de esta situación a beneficio personal. Y como la película está contada de la forma que está contada, añadir personajes solo generaría situaciones innecesarias. Leonard es un conflicto en sí mismo. Solo hay otros dos personajes importantes en la película. Uno es Teddy y la otra es Natalie. Los demás o aparecen muy poco o son parte del trasfondo del personaje. Teddy y Natalie son partes opuestas de una misma balanza narrativa. Pero si queremos meternos en la piel del protagonista, es la más adecuada. Como en cualquier película de misterio se le va introduciendo preguntas al espectador, normalmente son ¿dónde nos lleva esto? o ¿quién lo ha hecho? Pero por la naturaleza de la película, la pregunta más frecuente es ¿cómo hemos llegado aquí? Esta pregunta nos lleva a dudar en varias ocasiones lo que estamos viendo. Conforme va avanzando la película tenemos una visión más amplia de lo que está pasando, haciendo que poco a poco nos empecemos a desvincular del protagonista y haciendo que curiosamente entendamos su condición. Esto hace que la película se sienta diferente y oculte un poco lo obvio, que realmente casi todo lo que he dicho es normal en su género. En cualquier película de misterio, y sobre todo si salió en los 90, hay un punto de giro que cambia completamente el rumbo de la historia y como nosotros los espectadores vemos a los protagonistas, mayoritariamente por la traición de algún aliado o enterarse que el enemigo en verdad era un aliado. Naturalmente este punto de giro suele estar al final de la película, al final del segundo acto o al principio del tercero, cosa que pasa en Memento. Destacaría dos revelaciones, cuando nos enteramos que Natalie le ha estado utilizando todo este tiempo y cuando Teddy le dice a Leonard Toda la verdad. Ambos puntos de giro nos dan una visión más completa de la película. Confirmar nuestras dudas sobre las pistas que ha ido recolectando nuestro protagonista, si nos podemos fiar realmente de nuestros recuerdos o tan siquiera de los hechos que creemos objetivos. Es un reflejo de cómo nuestra sociedad cree absolutamente todo lo que lee y luego lo defiende a capa y espada, sin preguntarse ni una sola vez si el dato que ha leído es cierto o no. Todos los personajes se aprovechan de ello. Incluso el propio protagonista falsifica información por su propio ego. En cualquier película de este estilo hay una gran cantidad de personas implicadas. Y esto es diferente aquí, ya que en otras historias se necesita que el protagonista interrogue a las personas equivocadas, que cometan errores. Y esos errores lleven a puntos de vista distintos en el caso. Memento no necesita de estos conflictos, ya que el propio protagonista es un conflicto en sí mismo.